Pero cuando reviso los problemas, estos cuatro objetivos específicos, específicas. Bueno, lo recomendé y le dije, ¿por qué me pones 10 hipótesis? Entonces tienes que tener 10 problemas específicos. Y tienes que tener 10 objetivos específicos. Y tu trabajo va a sufrir un letargo. Requiere mayor tiempo porque me vas a tener que demostrar esas 10 hipótesis. ¿Y qué me recomienda, doctor? Que trabajes con cuatro. Porque revisando tu matriz de consistencia me pones cuatro problemas específicos, cuatro objetivos específicos. Y me pones 10 hipótesis. Solo pon cuatro. Cuatro, cuatro y 4. Y bueno, se le facilitó el trabajo. Sí, Arapa, dime. Arapa. Arapa, ¿te escucho? ¿Ha levantado la mano, Arapa? Doctor, creo que se quedó con la manito levantada de hace rato. Ella, ella ya intervino. Ah, ya. Bien. ¿Correcto? Esas son las hipótesis. Ahora nos toca un tema que ya es de doctor, conocimiento. Doctor. De... doctor. Yo estoy con la manito levantada. Ah, también no, la sube? tiene hace rato. No, no, yo la acabo de levantar, siendo ¿sí, doctor. <risa> me voy, acabo de a levantar. Dígame, dígame. El, el, el examen es dentro de semana. No. Estamos en la semana 8, el examen es en la semana 10. Mi pregunta es, doctor, mi pregunta, a gran, grano, voy a grano. Eh, ¿Nos va a tomar de esto o el examen va a ser nuestro propio trabajo, el, el proyecto que estamos yo haciendo? Yo siempre digo: pregunte sobre el tema. Y no me está preguntando sobre el tema. Me saca del contexto. Todo claro. lo que hago Entra en el examen Puedo cambiar el esquema examen En esta oportunidad Por eso usted tiene atento a la teoría Al material, a las indicaciones A la práctica Ojo. Pero no se preocupe todavía, Como usted ha dicho, faltan ya, dos semanas Gracias. Bien, le decía entonces Ahora acabé el tema De la hipótesis y otro de los puntos es la matriz de consistencia. Acuérdense que es lo primero que hicimos durante las tres primeras y hasta la cuarta semana. Y les dije, nos va a servir para el desarrollo del trabajo. La matriz de consistencia es una técnica, es un instrumento de investigación que está conformada por columnas y filas de acuerdo al esquema o lo que se solicita. En el caso nuestro, tiene una primera columna, columna objetivos, tercera columna, hipótesis, cuarta columna, variables, quinta columna, dimensiones, sexta columna, indicadores, séptima columna, metodología puede llevar ocho columnas, puede llevar el ítem, etcétera, pero una matriz de consistencia es una técnica, es una estrategia, es un instrumento en donde se sintetiza el trabajo de investigación. ¿Qué encontramos? El título en primer lugar, ¿cierto? Elaboramos los cuadros y columnas. Reitero, cuyo contenido son problemas, objetivos, hipótesis, variables, dimensiones, indicadores, metodología. Refleja o sintetiza el trabajo, teniendo mi matriz de operacionalización y mi matriz de consistencia. Con esas dos matrices, reitero, tenemos el 50% de trabajo avanzado. Cuando lleguemos a los fabricadores, solo lo jalamos de nuestra matriz. Tenemos que hacer la introducción, el planteamiento del problema que tenemos nacionales, desarrollar las bases teóricas. ¿De dónde salen mis bases teóricas? De mis dimensiones, porque ya las tengo. Muchas veces llegamos a las bases teóricas y decimos, oiga, ¿y ahora qué hago? No, señor, ya la tiene en su matriz. Esas dimensiones se constituyen en bases teóricas. Las bases teóricas salen de sus dimensiones, también pueden salir de sus indicadores. Por eso, es un instrumento, allí está. Ojo, lo voy a poner. Es un instrumento, allí está, lo pongo de otro color, es un instrumento, es una técnica, es una estrategia conformado por columnas y filas que permite evaluar, visualizar la secuencia, el seguimiento, la planificación, el orden. O conexión lógica entre el título, el problema, objetivos, hipótesis, variables, el tipo, método, diseño de investigación, población y muestra de estudio. ¿Quién lo dice? Marroquín. Es un autor, es un teórico, es un metodólogo. Lo pongo de rojo. Así conceptúa este señor, ojo, así conceptúa hoy define. A la matriz de consistencia. Y en la práctica es así. En la práctica es lo que le digo. La matriz de consistencia es un instrumento, es una técnica, es una estrategia. Es un método, ojo, es un método que permite ordenar, sintetizar, visualizar la secuencia lógica. Sintetice de investigación. En la carta de presentación. La matriz de consistencia es una herramienta metodológica. Otro aporte. Es una herramienta metodológica que estructura, controla los conceptos, las categorías, las dimensiones y las variables. Ojo aquí a ¿eh? categorías. Les dije que en los trabajos cualitativos, las variables se llaman categorías, las dimensiones se llaman subcategorías, los indicadores siguen igual. Entonces, cuando hablamos de trabajo cualitativo, ojo, las variables se llaman categorías, las dimensiones se llaman subcategorías, los indicadores continúan igual. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Luego, ¿qué observamos? Esto ya lo hemos hecho. Observamos modelos, ojo, de matriz de consistencia. Modelo de matriz de consistencia 1. Modelo de matriz de consistencia 2. Este de aquí está más visible. Ahí está el título: Influencia de los programas de resocialización entre los internos del penal Pixi en el Perú. Ven, aquí está el problema, objetivos, marco teórico, hipótesis, variable, metodología. Eso depende ya del esquema que pide cada universidad. Aquí tenemos otro modelo de matriz, título de la tesis, incremento de violaciones sexuales y la despenalización del aborto en el Perú. Ven, aquí está el problema, el objetivo la hipótesis, las variables, sus indicadores y su metodología. Entonces, la matriz de consistencia es un instrumento, es una técnica, es un... permite organizar, ordenar y tener una secuencia lógica. El proyectar matriz revisar su material de trabajo revisar o ingresar a la biblioteca virtual ingrese usted a su página virtual busque teoría doctrina en la página o biblioteca virtual de la universidad o en esco y proquest puede ingresar al google académico Alicia Concitec. También puede buscar artículos científicos. Scopus y Cielo. Ahora usted debe redactar su hipótesis. Su marco teórico. Debe redactar su matriz de cons. Es el tema. Entonces el propósito. Es el siguiente. Lo voy a poner todo de mayúscula. Al término de la sesión. De clases. Al término de la sesión de clases. opinan sobre el tema. Este es el propósito. Para eso usted debe estar atento. Entonces ya tengo una idea sobre lo que significa hipótesis. Ya tengo una idea sobre lo que es matriz. Y eso ya lo hemos hecho, jóvenes, acuérdense. Durante las tres y cuatro primeras semanas. ¿Qué aprendió el día de hoy? Usted lo sabe. ¿Qué aprendió? Hipótesis. Enfoque cuantitativo, cualitativo. ¿Qué aprendió el día de hoy? Matriz. Usted lo sabe. ¿Cómo aprendió? ¿Escuchando? ¿Estuvo atento o solo se conectó? ¿Qué dificultades tuvo en clase? Solo usted no tuvo corriente, no tuvo acceso a las redes, no pudo ingresar al Zoom. ¿Qué dificultades tuvo? Usted lo sabe. Y gracias por su atención, debe mostrar interés, comprensión y compromiso, porque en realidad investigación requiere de atención, concentración, elegir un tema. Si es así, gracias. Hemos concluido la parte teórica, doctrinaria, para ingresar ahora a la parte práctica. ¿Correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Vamos a ingresar. Sí. Se les ha enviado el material de trabajo. Se les ha enviado el material de trabajo. Entonces, este es el esquema que se le envió, ¿correcto? Este Correcto. es el esquema. Sí, doctor. Bien. Esto ya lo hemos hecho, pero vamos a... Nuevamente, ojo, a corroborar. Ojo, la universidad constantemente se está actualizando. Y si no nos actualizamos, es como el abogado que no se actualiza. ¿Qué nos pide el nuevo esquema? El nombre del proyecto. Palabras claves y línea de investigación. ¿Estamos allí o no? Sí, doctor. Ojo, ya lo hemos visto, ¿eh? pero para aquellos que me han estado preguntando o escribiendo o teniendo dudas. Pero por favor, no me escriban a mi WhatsApp personal. No me envíen trabajos. Me saturan. Para eso tenemos el grupo. ¿Correcto? Luego viene introducción. La novedad es que la introducción, ojo, la introducción. Ya no se numera. Pero la pongo en negrita. El número uno empieza ahora en el planteamiento del problema, ¿cierto? Planteamiento del problema. Y lo pongo en negrita. Ojo, lo estoy haciendo con el nuevo esquema. Luego viene un punto uno, descripción del problema. Uno punto dos, pregunta de investigación general. Uno punto tres. Preguntas de investigación específicas, 1.4, objetivo general y específico, 1.5, justificación e importancia, 1.6, alcances y limitaciones. Estamos hasta allí, ¿están siguiendo la secuencia? Sí, doctor. Sí, doctor. Luego vienen dos, marco teórico, ojo, estamos chequeando nuevamente, marco teórico, lo pongo en negrita. Así lo pide ahora el esquema. 2.1, antecedentes. Ya sabemos que son internacionales y nacionales. Luego nos pases teóricas. 2.3, identificación de variables. 2.4, definiciones. Ya no se llama marco conceptual, ¿correcto? Ojo, luego viene 3. Lo pongo en negrita. 3. ¿Cuál es? Metodología. 3.1. Tipo y nivel de investigación. 3.2. Diseño de investigación. 3.3. Hipótesis general y específica. 3.4. Definición conceptual y operaria. Ya no se llama operacionalización de variables, cierto? Ahora se llama definición operables. Lo puse la semana pasada así para resaltar que allí se ha cambiado. Ya no se llama operacionalización de variables, se llama ahora definición conceptual y operacional. Población, muestra 3.5, técnicas e instrumentos de recolección de información Técnicas de análisis e interpretación de datos. Cuatro. Lo pongo en negrita. Cuatro. Crono. Cinco presupuesto. Referencias bibliográficas. Anexos. Matriz de consistencia. Matriz de operacionalización de variables. Y tres. Informe de Turnitín al 28% de similitud, correcto? Correcto. Bien. Bien. Entonces, ahora yo chequeo mi carátula primero y luego qué me pide el nombre del proyecto. Luego, ¿qué me pide palabras claves? Luego, ¿qué me pide límite? Luego, ¿qué me pide? Introducción, ¿cierto? Introducción, ojo, introducción. Luego, ¿qué me pide? Planteamiento del problema. Allí está mi introducción. Debe ir en negrita, ya lo estoy haciendo, ¿ah? ¿eh? Luego se los voy a enviar también. Luego, ¿qué me pide? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema debe ir en negrita. Ya. Empiezo la descripción, ya lo hemos hecho: macro, micro, preguntas de investigación, preguntas de investigación específicas. Allí está: general y específicas, justificación e importancia. Luego me pide alcance sin limitaciones. Hasta aquí el capítulo 1, esto. 2. Lo pongo en negrita. Es el capítulo 2. ¿Qué me pide? Antecedentes. Ya le hemos dado un ejemplo cómo deben hacer sus antecedentes. Luego, ¿qué me piden? Bases teóricas. Ahorita hacemos las bases teóricas. identificación de variables. Variable. Variable independiente. ¿Qué más me pide? Variable dependiente dependiente. Así me pide identificar mis variables. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Y busco mi, mi, mi... ...de violencia social... ...y la gobernabilidad democrática... ...en la región Ica. Lo busco. Acá está. ¿Ven? Y entonces... ...mi variable independiente... Gobernabilidad democrática. Lo jalo. Y lo llevo es mi variable en democrática. No. Lo voy a Me voy nuevamente a mi tris de consistencia, porque ya la hice. Aquí está mi trabajo. ¿Cuál es mi variable dependiente? Violencia social. Lo copio. Lo jalo. Y lo voy pegando, allí está, allí está. Cuando me dice definiciones, ojo, debo escoger a manera de un diccionario. Puedo poner, por ejemplo, Estado de Derecho. Puedo poner, por ejemplo, Democracia. Puedo ponerlo... ...violencia social. Puedo poner... ...de derechos humanos. Puedo poner, por ejemplo... Puedo poner políticas públicas, Doctora. solo a manera o de ejemplo. Ojo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner, ojo, la definición de cada uno de ellos, su significado. Por eso se llama definiciones. De cada uno. Y empiezo a trabajar. Un momentito. No me interrumpa ya a ver un momentito. Pero aquí me tiene que poner se recomienda el autor y el año. ¿Qué autor concibe así? Usted me define Estado de derecho, muy bien, póngame el autor. Usted me pone la definición de democracia. Póngame también su autor. Y el año. Si pueden, me pone la página. ¿Ven? Esta definición es ojos... que salen bajo de investigación. Antes se llamaba marco conceptual. Sí, a ver, Mirza y Monroy. Doctor, eh, las definiciones como tal no están en la matriz de consistencia. Eso tendría que ser la parte de los indicadores. Los indicadores no, no. No, están... eh, que no lo piden la matriz de... No, lo pide. no pero yo no, no estoy hablando apoye. de dimensiones. Perdón, ¿de dónde saco mis... No, no, mis dimensiones no. ¿De dónde saco mis... A ver, doctor, me voy a poner los lentes. ¿Mis definiciones? ¿De dónde los saco? Son palabras, pues, ¿no? Son palabras que usted... Por ejemplo, este tema es sobre gobernabilidad democrática y violencia social, ¿cierto? estas Estas definiciones salen de palabras o frases que usted encuentra en el desarrollo de su trabajo. Okay. Por ejemplo... Si yo hablo de gobernanza democrática y violencia social, yo debo saber qué es Estado de Derecho, qué es democracia, qué es violencia social, qué es violación de derechos humanos. Debo saber qué son políticas públicas. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de mi trabajo he encontrado estas palabras o frases. Yo recomiendo que esto se haga al final. Cuando usted concluya todo su trabajo allí, haga recién. Estas definiciones, ya concluyó todas sus bases teóricas, hay palabras o frases que tienen que estar en su léxico, pero okay. encuentro una definición, pero me pone el autor y el año. ¿Correcto? Uh -huh. Ya, pero Correcto. La definici las definiciones no se piden, ojo, no se piden en la matriz, no confundir. Okay. Simon Roy. Doctor, acerca del tema de las, de las definiciones, estamos hablando que nosotros tenemos que poner una definición, colocar el autor y, y el año. ¿Esto lo vamos a hacer, doctor, con, con referencias bibliográficas o no es necesario? Si puede, sería mejor hacerlo con cita bibliográfica. Ok, doctor. No lo puede qué. jalar también de su mismo trabajo, que ya hizo cita bibliográfica. Sí, doctor, correcto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que usted tiene que hacer. Ahora, ¿qué hago para hacer mis bases teóricas? Fácil. Atento. ¿Qué hago? Me voy de la matriz. Ya lo hemos hecho, chicos. Mire, Entonces, ¿qué hago? Miren, jalo mis dimensiones. ¿De dónde son estas dimensiones de la variable independiente? ¿Cierto? Miren. Ah. Las voy a copiar. Les decía que las dimensiones en la práctica se convierten en bases teóricas. Las bases teóricas salen de las dimensiones y también de los indicadores. Entonces Aquí pero, pero. Esta dimensión varía pendiente ¿Dónde está? Acá. Ya, pero ya la jale aquí. Sí, está en la matriz. Pero está aquí o no, miren. La copio. Ojo. Y la pego. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ahora hay un orden. Ahora hay un orden. ¿Cómo voy a ordenar? Atención, ¿ah? ¿eh? Pongo así. Atención porque no lo repito, ¿ah? ¿eh? Definición de la variable Definición de la variable independiente ¿Cuál es mi variable independiente? pregunto cuál es mi variable independiente gobernabilidad democrática gobernabilidad democrática miren estoy ordenando estoy ordenando la forma como se van a hacer las bases teóricas Definición, atención, definición de las dimensiones de la variable independiente. ¿Cuáles son las dimensiones de la variable independiente? ¿Cuáles son las políticas? Estado de Derecho. Ah, muy bien. Me dejo entender, ¿correcto? Correcto. Ojo, entonces ya ubiqué la definición de la variable independiente gobernabilidad democrática, ya ubiqué, ojo, definición de las dimensiones. Eso es lo que yo tengo que desarrollar. ¿Qué debo hacer ahora? Debo ordenar la variable dependiente. Y sus dimensiones. Miren, facilito, miren chicos. Después no digan que no. va. ¿eh? En otras universidades les salía en el video... O le decimos esto, me molesto cuando no lo hacen. Miren, definición de la variable dependiente, ¿sería o no? ¿Cuál es mi variable dependiente? Violencia social. Aquí está. De, de, de, de las dimensiones. ¿A dónde me voy? Me voy a ubicar pues mis dimensiones, pues es mi propio trabajo, no lo estoy copiando de otra tesis. Cuando pase por el turnipín, ese es otro tema. Y lo pongo acá. Miren. ¿Ven? Los debo ordenar. Sí, pues, los debo ordenar. Eso se hace con paciencia, con amor, con cariño. Ahora, ¿qué hago? Esto es 2.2. Bases teóricas, ¿cierto? Esto sería 2.2. Dos. Uno. ¿O no? Sí. ¿Es así o no? Sí, doctor. Sí, doctor Aquí correcto. Sería dos. Punto. Dos dos, dos. dos. ¿Quedó o no quedó? Uh -huh. Ya tengo el orden de mis de mis bases teóricas, ¿ven? No las inventé. No, alguien me sugirió. Oigale esto. Las estoy sacando de mi matriz. Porque así está diseñado. Mis dimensiones o mis indicadores pueden ser parte de mis bases teóricas, pero esencialmente las dimensiones. Entonces, ¿qué debo buscar ahora? Gobernademocrática. democrática. Ahora debo empezar a buscar un libro sobre gobernabilidad democrática. Entonces, se les ha dicho que pueden ingresar a esto, a propuesta. Pueden ingresar ustedes. a buscar bibliografía y empiezo a buscar un momentito Guillermo tu audio. Bien en mi pantalla en sí. mi pantalla, pregunto sí, doctor. Sí, doctor. miren, encontré este material Gobernabilidad 2021 Gobernabilidad Democrática y Desarrollo en el Perú Post Pandemia de la Pontificia Universidad Católica Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. ¿Es una información valera o no? Es una información. Valida? Sí, ¿Ve? estoy buscando hacer tu opinión por haber leído. Y encontré acá. Acá está. Entonces, pero ahora qué hago? Ojo, ya ubiqué mi material de trabajo. Ya lo vi. Pero ahora voy a trabajo. Observa mi trabajo. ¿no? Estoy entonces, en base de teoría. Miren. Observen. Hay muchas formas de hacer bases teóricas. ¿Pero qué hacemos? Muchas veces copiamos lo que dice el autor. Copia y pega. No, no, no, no, no. Puedo empezar haciendo un comentario. Por eso la universidad pone una exigencia. El alumno debe desarrollar su creatividad, su imaginación, su autonomía. Por eso yo, yo digo, elijan un tema que dominen. Y empiezo así, ojo, yo voy a escribir, ¿eh? yo no tengo ningún libro, ninguna tesis, ojo. Primero voy a hacer una introducción y digo, en las últimas décadas, en los gobiernos del Perú, han existido una serie de contradicciones. Los gobiernos elegidos democráticamente no han cumplido con impulsar el desarrollo y progreso social. Los de gobierno, hoja de tales, improvisa la corrupción de funcionarios públicos expresidentes, aspirantes, o candidatos presidenciales, gobernadores regionales, alcalde, autoridades, judiciales, jueces, magistrados y despilfarro del presupuesto público, voy ordenando El presupuesto público han sido las características del gobierno de turno en los últimos años de la democracia. Por ello, la gobernática significa, en mi opinión, la defensa del Estado de Derecho de las instituciones pero la gobiernos, los ministros, ministros, enfrentados